Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Taller de superación Personal y Financiero. ¿Y somos sus amigos? Elida... Y Rafael el Cabazo. Rafael Cabazo, así es. En Bienvenidos. Este segmento del de Taller de superación Personal y Financiero. Y financiero. Le damos la bienvenida. Claro que sí, le damos bienvenida. una cordial bienvenida a todas las personitas que... Pues eh, les gusta eh, entrar al taller de superación personal y financiero uh -huh. Porque hay, hay muchas preguntas Y también va a haber respuestas Y va a haber respuestas Pues aquí estamos mis amados Así Y le damos las gracias de verdad por estar con nosotros en este momento Y lo menos que queremos es poder ser de ayuda y de bendición para usted Claro, claro Entonces, que sí Entonces, eh, algo que es bien, bien importante eh, fíjate aquí en el fondo quizás no, no lo están viendo ellos Ajá. tenemos unos edificios grandes así debe ser nuestro Muy pensamiento bien. grande verdad pues este, sí, así debe de ser que podamos pensar en grande siempre ¿verdad? ¿Por qué? porque así debe ser nuestra mentalidad claro que sí hemos pensado en esto en una actitud mental positiva. Exacto, actitud mental positiva. Entonces, cuando va, hay una men, actitud mental positiva. Entonces, así como hubo quienes estuvieron dispuestos a hacer torres altas, ¿verdad? Aquí están dando esto, por ejemplo, de, de, de Chicago, uh -huh. este cuando se hizo ese, ese edificio. Entonces, y el anterior era en la India. ¿Quién podía pensar que en la India hubiera un edificio tan grande? Y es uno de los 40 sí. edificios más grandes del mundo. Ajá. Entonces, y así son los, también la, las personas. A veces hay personas eh, muy bien posicionadas en, en la economía, uh -huh. en tantos países que ni siquiera nos hubiéramos imaginado nosotros que eso Exacto. pudiera acontecer es. en, en ese país. En esos países, así Entonces, es. ¿Qué quiere poner este, estas imágenes de, de los edificios como un gran ejemplo de cuando alguien se propone algo? Cuando se inicia algo, pero, pero este la, la, la mentalidad está bien, puesta. bien enfocada. Bien enfocada. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, nosotros a través del otro ministerio que tenemos, de la oración. Uh -huh. Así es. Hemos recibido infinidad, infinidad, infinidad de correos, pero no Exacto. se imagina usted la cantidad de correos que nos dicen más o menos como lo que mi esposa sí, le va sí, a comentar. Sí, sí, exactamente. Um, ha habido pues muchos correos. Eh, por ejemplo, hay una persona que dice quiero un trabajo este, o un empleo que supla mis necesidades independientemente del trabajo que realizo, uh -huh. ¿sí? Y bueno, aquí la pregunta es, pues, ¿qué cantidad de dinero se refiere la persona? ¿Cuánto es lo que necesita para cubrir sus necesidades, verdad? Uh -huh. Entonces, te has puesto tú a pensar qué es lo que tú mismo podrías hacer para salir adelante. ¿Cuántas horas estás dispuesto o dispuesta a hacer? en tu trabajo que tú mismo puedas realizar. Uh -huh. Yo creo que, que, que hay hay cosas que, que la persona puede hacer, realizar. Uh -huh. me, me imagino. Me sí. imagino. Sí, eh. claro, claro que sí. Yo, yo creo que ese es el punto bien bien clave, bien bien importante, mi amado. ¿Qué tan dispuesto estoy a querer hacer algo, pues, para salir adelante? Sí, sí. Ok. Mira, tengo esa lámina aquí. Tal vez te preguntes, ¿qué puede hacer una persona que siempre ha trabajado en una oficina, o en una bodega, no, una no. tienda, en una empresa, en una uh -huh. fábrica, en fin? Así es. Hay, hay tantos trabajos, infinidad, hay miles, muchos, miles de trabajos muchos, diferentes. Muchos, muchos, muchos. Pero lo que se requiere para hacer cualquier cosa diferente es una actitud mental positiva. totalmente positiva. Con la actitud mental negativa no se llega ni a la esquina. No, no, no. Okay. no entonces, puede. estamos tratando de dar una respuesta a, a las interrogantes de, la, de las personas. De las personas, sí. Porque también a quienes nos dicen en los correos que quieren un trabajo que les supla todas sus necesidades. Uh -huh. Y te pregunto, ¿dónde piensas tú que está ese trabajo que te va a suplir todas esas necesidades? ¿Dónde crees tú que está ese patrón o ese dueño de empresa o de ese negocio que va a decir, ah, pues yo te voy a suplir todas tus necesidades, tú nomás vente conmigo? Es muy complicado, es muy difícil. Y ya ahorita, a como están las cosas en el mundo, ya los dueños de empresas no quieren tener hijos. no Quieren tener empleados. Quieren tener empleados, solamente empleados. Y en el momento que otro puede hacer el trabajo igual o mejor que tú, mejor. hasta ahí llegaste. Sí, sí, porque vienen personas nuevas con, con, con capacidades, con, con una mentalidad más más amplia. Entonces, muchas de las veces, este pues, la persona que está no ha desarrollado mucho. Entonces, vienen personas nuevas y, pues, a la que está, pues, la desplazan. Exacto. Entonces, esto va a ser muy corto para los vídeos que siempre hacemos regularmente. Uh -huh. Pero yo quiero hablar de algo que es bien, bien, bien importante. Sí. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a las personas que desean un cambio en sus vidas. Exacto, así es. Entonces, si tú eres ese tipo de personas que sí quieren un cambio en su vida, lo primero que tienes que tener es un enfoque. Así Tienes es. que tener un propósito bien, bien estable definido. y bien definido. Bien definido, así es. Mencionaba ahorita a mi esposa, ¿qué tanto tiempo piensas dedicarle a, a esa nueva oportunidad o a eso que se te puede presentar así como es. una oportunidad o a lo que te pudiéramos sugerir como una oportunidad? Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque si tú no te enfocas con precisión Hazte cuenta que esto es como un, como un rayo láser. Uh -huh. Voy a agarrar una pluma. Okay. Un, un rayo láser es algo que sale y se va directito al punto que uno quiere. El enfoque, claro. El enfoque. Así ¿En qué es. te quieres enfocar? Mira, posiblemente tú no sepas de lo que te pedíamos nosotros su sugerir. Sugerir, ayudar. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si tú dices, bueno, yo nunca he hecho eso, pero qué, si le pongo el cuidado, le pongo, atención, ¿Mm? le pongo la atención, le pongo las ganas, vida. le pongo el anhelo, le pongo el deseo y, y voy a luchar por lograrlo. Exacto, exacto. Y, y que vas a luchar para lograrlo. Por ejemplo, todos esos edificios se tardan hasta años en construirse. Uh -huh. Cuando tú quieres construir algo... No, va a ser de la noche a la mañana. Sí, Un no, salario, no, no, sí. No, no. Lo, lo Empiezas a cajar ahorita y ya para la semana o 15 días ya, ya tienes tu primer pago eh, en el mayor de los casos. O sea, uh -huh. En otros casos te, vas a Así dejar una, una, una semana o una quincena de fondo. No te la van a pagar luego, la, la vas a dejar en fondo. Exacto. Y después vas a empezar a tener dinero y ya en el mismo mes ya, ya recibiste dinero. Uh -huh. Pero cuando emprendes algo... Uh -huh. con un con una dirección bien fija que no, no estás como dando una luz que se expande sino como un láser uh -huh. como un láser que va nomás a un punto bien definido es cuando entonces las cosas van a acontecer y van a suceder mejor exacto nada se construye nada por ejemplo los edificios tardan años en, en construirse y con una mano de obra tremenda, con una ingeniería tremenda, tremenda. Con, metiéndole mucho, mucho, mucho a estos edificios. Así y es. Y es por eso que te estamos poniendo estas imágenes, para que sí, tengas una idea, que si quieres cosas grandes en tu vida, tienes que construir. Sí, claro, ti, o sea, te tardarás un poquito, pero si le pones la debida atención Así y es. el tiempo, la dedicación, tú vas a salir adelante, pero sí. es nada más para las personas que realmente lo quieren así es y si lo quieren pues van a tener que, que este, pues ya sea escribir o bien si si, si manejas también el, el Skype eh, ah. se puede tener una, una, una pues es que nos escriba y ya nos que, ponemos de acuerdo exacto, exacto. ¿verdad? con las personas entonces el primer paso es escribirnos así y, y, es y nos qué nos vas a decir yo quiero salir adelante. ¿Qué puedo hacer? Okay. Así es. En ese ¿qué puedo hacer? Vamos a darte una respuesta de inmediato. Claro, claro. ¿En qué puedo hacer? Ok, entonces ya nos ponemos de acuerdo contigo para ver si podemos hablar por teléfono, o, o, o vía Skype, o vía... Es, o, tierra, ¿o cuál es la otra forma. Vía que haya, ¿verdad? Uh -huh, Exacto. Entonces, pero tú tienes que querer. Tienes si que tomar la quieres, iniciativa. Déjame decirte, desde ahorita... Con una actitud mental positiva, sí se puede. Claro que sí, se, sí puede, se puede. Sí se puede. Entonces, aquí abajo va a estar la información para que tú nos, nos, nos escribas. Así es. Así que entonces, les dejamos con ese pensamiento, con una actitud mental positiva. ¿Por qué? Para que cubras tus sueños y los, tus deseos que tú tienes en la vida. Exacto. Y recuerden que sí estamos dispuestos a ayudarles pero necesitamos que tú te decidas a escribir, a preguntar, que, para poder entendernos, ¿ok? Así es. Así de que ahí está la información y esperamos, eh, pues, que tú nos escribas. Y les dejamos esta última imagen aquí, para que pares el video y agarres la, la dirección de SPF, que quiere decir taller de supervisión personal y financiero, punto info, arroba gmail, punto, punto. com. Y así de esa manera estamos despidiéndonos y así gracias, es. gracias por ver este video y así gracias es. por escribirnos. Así es, gracias por tu tiempo y tu atención y hasta la próxima. Y nos despedimos ahora sí. Nos despedimos. Ay, que se ve así. Ahí, Ahí está. está. Ahí está. Nos Ven estamos tarde. despidiendo. Bye bye.